Y que el tema de los osos hablar, fue, eh. el oso, los osos pardos que fueron eh, virales en redes sociales De cómo estaban sufriendo, padeciendo el verano uh -huh. en, una, en una reserva aquí en, en Tucumán Hicieron que se movilicen por defensa de los animales Y hubo un primer, un primer encuentro con el gobernador Osvaldo Jaldo Para ver, trabajar en conjunto a ver qué se puede hacer Con zoológicos que ya no tendrían que existir eh, entonces, bueno, queremos saber a ver qué es lo que pasó, ¿no? Ahí vamos. ¿Cómo, cómo va este, este proceso? ¿Quiénes deben uh -huh. integrar este listado? Son muchos que sí. están unidos por los animales y el bienestar justamente de ellos en la provincia de Tucumán. Gabriela Busqueda, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. No, por favor, los agradecidos somos nosotros por tener estos minutitos para poder charlar de un tema que nos ha preocupado mucho hace semanas, hemos visto imágenes terribles y hay un movimiento de un montón de personas que se están ocupando. Eh, sí, exactamente. El movimiento se llama Unido por los Animales y bueno, congrega y convocó a distintas asociaciones este, civiles, eh, también algunos proteccionistas que de forma independiente se han este, sentido eh, sens sensibilizado con esta situación, también empresarios, y bueno, distintas personas y ciudadanos que, que sienten empatía con este tipo de situaciones, donde son fragantes situaciones de crueldad animal, explotación animal, este, que está relacionada con, con, con los zoológicos. Gabriela, a su vez está la creación de esta comisión justamente para la derivación de los animales y ahí también van a hacer una presentación, ¿es así? Exactamente, ya hicimos una una de las presentaciones de ayer este, Pues nosotros estamos yendo a todos los poderes del Estado eh, seguimos por supuesto con la parte que tiene que ver con cuestiones ejecutivas, o sea con el poder ejecutivo haciendo todos los trámites gestionando activamente para ver si se, lo que habría que hacer como primera instancia es que se pueda convocar a la mesa provincial de biodiversidad. Eh, esta mesa estaría compuesta por distintos este, científicos este, eh, o distintos tipos de, de gente con experiencia en manejo y en traslado de animales y bueno es una mesa que fundamentalmente se tiene que convocar este, mm. cuando surgen situaciones de estas características con lo que implica porque acá no tan solamente es una cuestión de emergencia urgencia porque hay algunos mozos que se están muriendo nosotros hacer volvimos a ir a San Pedro estuvimos, entramos nuevamente en el en el zoológico y tomamos más material y, y bueno, lógicamente hay personas este, preparadas eh, biólogos, veterinarios y según ellos por supuesto una infección somera que se puede hacer desde detrás de los barrotes de la eh, del alambrado bueno, ellos dicen que hay animales que están realmente muy afectados y que si en el término de un, un año o menos, no se si realizan los traslados de los otros que son más jóvenes, que se los puede ver de alguna manera con mayor calidad de salud o que es más, más fuerte, este, en términos de daño, estos animales también van a llegar a, a una situación que no van a poder ser eh, liberados o de nuevo este, eh, en, la, en la vida natural, digamos, en un medio ambiente, en un ecosistema natural que le corresponde a la especie. Esos animales van a quedar sujetos a tener que estar en una reserva con una calidad de vida mm -hmm. que no es la misma que cuando son introducidos nuevamente en la naturaleza, mm -hmm. que es lo ideal, digamos. Claro. Entonces, por eso, esto tiene que ser. Eh, uno de los osos está muriendo, mm -hmm. según han podido observar, y, digamos, y por supuesto que no lo han podido revisar ni hacer estudios ni análisis, que es lo que principalmente se está pidiendo. Ayer ya presentamos con carácter de, de urgente y bueno, pedimos lógicamente pronto despacho al trámite para que eh, se expidan a la brevedad y se bueno, fundamentalmente ya mismo se reúna esa mesa que es una mesa, eh, digamos, de, de inspección que tiene que entrar, a hacer el relevamiento de los animales, contar cuántos animales hay este, en total, cuáles son los exóticos, cuáles son los nativos, cuáles fauna silvestre el estado de cada uno, iniciar este, activamente todos los análisis. En esta mesa, por supuesto, hay personas que eh, son médicos veterinarios, o sea, va a estar implicada la Facultad de Veterinaria, la Facultad de Ciencias Biológicas, el Instituto Miguelillo, eh, la Reserva Natural de Orcomoye, este, ...bueno, distintos especialistas que tenemos en la provincia... ...por supuesto también a Fauna Provincia... ...que ellos tienen una implicancia directa con todas estas cuestiones. Cuando todas las instituciones estén con el gobernador... ...¿cuál sería el paso siguiente? ¿O es de ahí donde sale el paso? Claro, eh, básicamente lo primero que hay que hacer es el relevamiento... ...para constatar el estado de salud de cada animal... ...y, y bueno, eh, contar cuántos son y ahí empezar a evaluar cuáles son los mejores lugares a los que uh -huh. ellos se los podría eh, dirigir trasladarlos eh, de acuerdo a la especie por supuesto porque de acuerdo a la especie no todos los animales pueden ir a reservas naturales Chale. no todos pueden ir a santuarios uh -huh. este, hay animales que que son fauna protegida nativa argentina que tienen que eh, entrar a un programa de protección especial porque es fauna que, que, que bueno que tienen que entrar estos programas de conservación porque eh, lógicamente eh, están con riesgos, peligro de extinción o, o, o bueno entonces todo eso hay que considerar Claro, entonces hay que hacer todo entonces, el análisis hay que hacer el análisis para ver cuál es el siguiente paso, lo importante es poder avanzar y que el gobierno también esté acompañándonos Exactamente, por eso, eso, es en el, eso sería en el área de, que tiene que ver con, el poder, con funcionarios del Poder Ejecutivo. Uh -huh. También nosotros mañana tenemos una reunión muy importante en la legislatura, donde también estamos viendo de ajustar también las cuestiones relacionadas con la legislación, porque eso también es otro problema. Tenemos la situación, en, no tan solamente en Tucumán, sino en otros lados, que las regulaciones a veces eh, no son tan estrictas, ni rígidas eh, acá tenemos la ley eh, nacional 22421 que establece que bueno se pueden abrir y controlar reservas pero claramente lo que tenemos acá en, en san pedro de colalao no es una reserva si bien ellos se han inscrito y han hecho las habilitaciones como una reserva no son una reserva son un zoológico y cualquier uh -huh. persona que pueda ingresar o que pueda hacer las meras observaciones de fotos de vídeo se puede dar cuenta y constatar que no es una reserva fundamentalmente porque tienen fauna exótica de otras latitudes de otros continentes y porque este no tiene las dimensiones de terrenos de espacio tienen, o, o sea una reserva se caracteriza por la porque tiene fauna autóctona y que tiene eh, de alguna manera son áreas protegidas donde lógicamente hay ecosistemas que si bien no están, se los trata de reproducir artificialmente para que el animal esté en espacios y dimensiones este, bien amplias. Hablo de hectáreas, hablo de hectáreas. Por eso, si uno va a una reserva, quizás este, no pueda observar ningún animal, porque si no se puede hacer el avistaje de algún animal, bueno, a veces sí se puede, porque hay algunos que sí son más sociables, se acercan al humano, pero hay ciertos animales que, como están en semi-libertad, no se los puede observar claro este, si ellos no quieren aparecer o si no se cruzan en el momento que y bueno y por supuesto la entrada a un lugar eh, de protección de conservación animal de estudio animal este es bien restringida eh, algunas reservas incluso puede en algunos espacio bien acotados puede circular un vehículo que donde están los que están enjaulados son las humanos que van ahí adentro que pagan la entrada y hacen un recorrido específico pero no no van a todos los a todos lados digamos uh -huh. van por un circuito específico donde donde va el vehículo y nada más claro este claro. Y acá no, acá los animales están expuestos a que eh, incluso hay un, una especie de camping donde la gente puede comer, escuchar música, gritar, bueno, hacer una vida de distracción. Claro. Este, mientras mientras pero, hay un animal. Claro. Pero a ellos los afecta claro. terriblemente, terriblemente los estrés. Hay animales que manifiestan sí. una situación de estrés crónico, y bueno, también esos comportamientos rete, eh, repetitivos, de esterocitias, que tienen que ver con que son ya tienen un estrés crónico, animales que lamentablemente están muy afectados eh, con esa ansiedad, nerviosismo que representan ellos, o tener gente que lógicamente están divirtiéndose, pasando un buen momento, pero ellos son afectados en su calidad de vida, porque muchos animales también eh, se inmunodeprimen, entonces después tienen más ansiedad para... Eh, enfermarse o, o ser proclibles a tener in, in, in, infecciones, entonces por eso queremos también ir al poder legislativo para tratar de hacer una una ley para la prohibición total y absoluta de lo que son este, zoológicos y especificar claramente eh, qué es lo que se prohíbe el acceso ilimitado al público que va a entretenerse a ver animales que son exhibidos y expuestos, este, acá todos los animales, no, bueno, lo, lo, el tema de los gozos es el que más se visibilizó, pero realmente cuando los especialistas entran, o cualquier persona que tenga un poco de criterio o empatía, puede observar que los animales con este calor, con el clima que tenemos en Tucumán, así sean animales que están eh, autóctonos, nativos de nuestro en nuestro suelo, eh, están puestos en eh, las víboras, por ejemplo. Uh -huh. eh, hace calor y están en esos cubículos que son de, de, de cristal, o si no sé si son de eh, el otro material que es como un plástico, acrílico. No me sale la palabra acrílico. acrílico. Eh, ¿Se imaginan este animal? Uh -huh. O sea, un animal polygeotérmico que no regula temperatura, eh, una temperatura extrema o un frío extremo los afecta, producen estrés. Uh -huh que les puede producir problemas renales y todo lo demás, o sea, todos claro. los animales de alguna u otra manera están en lugares reducidos y el tema de los osos realmente es espantoso porque es todo una construcción, este... ...como una olla de cemento y, y piedra... ...que se en la radiación solar, sí. sí. Vamos a hacer una cosa, porque hoy tienen la reunión en un rato... ...ustedes en Casa de Gobierno... ...después de, de esta reunión vamos a llamarte nuevamente... ...para ver qué, qué se acordó y cómo se avanza, ¿te parece? Eh, no, no, no, eso no tenemos. Eh, ah, fue no sé hacer que, no, no. que nosotros presentamos los papeles... ¿Y ahora? ¿Cuándo, eh, ¿cuándo se cuente? La semana se que viene. Ah, la semana, la que, semana viene. que viene. Ah, está, eh, bien, está bien, está bien. Sí, sí, sí. La semana que Donde viene Donde ya, ya va a estar conformado... Porque independientemente de que funcione la Mesa sí. Provincial de Biodiversidad, eh, se va a convocar a una este, eh, a una comisión sí. que va a estar compuesta por miembros de nuestro movimiento y distintos tipos de, de, de que nosotros hemos propuesto, especialistas, profesionales, Bien. gente que tiene lógicamente la capacidad y las posibilidades de resolver este asunto. También quiero dejar claro que estamos haciendo distintas tratativas con fundaciones del exterior del país eh, que ellos se pueden ocupar incluso eh, de todos los gastos de traslados, bien, bien, bien. Eh, como corresponde bien, no, y bueno, bien. y vamos a seguir también, poder legislativo ejecutivo eh, por supuesto que seguimos en el poder judicial porque nosotros vamos a seguir con el proceso penal que se inició a los fines de trabar la situación por todos lados, no obstante por ejemplo, también vamos a ir al Ministerio de Educación a plantear de que no, no es educativo jamás Exponer a niños uh -huh. a situaciones donde hay este delitos, porque okay. lo que se ve en ese más allá de todo, hay delitos, hay situaciones flagrantes de delitos que están tipificados dentro de una ley nacional penal vigente. Entonces, eso no puede ser. Si vos le mostras eso a un niño, el niño va a pensar que está bien y no está bien. Es un delito okay. criminal que nuestra, que nuestra legislación sanciona. Entonces, eh, eso es muy irregular entonces vamos a presentar las denuncias todo lo que, todos los trámites que venimos haciendo al Ministerio de Educación y a otros lugares así de oficinas del Estado este, también hemos pedido ayuda a la defensoría del Pueblo para lograr de que se cree con, se, se haga la concientización eh, correspondiente este, y bueno, y establecer parámetros que nosotros queremos que se considere relacionados con criterios de relevancia moral y ética que sean eh, que se tengan un correlato con la declaración de la conciencia animal, que es una declaración de carácter científico, donde ya los neurofisiólogos más eh, reconocidos del mundo han dicho... Bien. ¿Vos como, sabés, Gabriela, que nos queda que, no nos queda life. no nos queda tiempo, nos tenemos que meter en la pausa? Pero lo vamos a dejar Bien. para la próxima, después del otro encuentro. Te agradecemos, como siempre, la comunicación con el EB7. Un abrazo grande, muchas gracias. No, pues gracias